Muy bien, muchísimas gracias eh, a toda la gente que ha estado con nosotros. Eh, es interesante ver qué pueda pasar en San Francisco de Macorís, a raíz de la información brindada por el director del INDRI, de que a las 10 de la mañana sostendrán una reunión con eh, los organizadores, el grupo, el colectivo, eh, para el llamado a huelga para este lunes. Ciertamente hemos estado hablando del tema porque esta gran importancia a lo que pueda suceder en momentos donde hablar eh, de un paro a mitad de mes, fecha de nóminas, en un proceso de escasez de liquidez sí. y que se pierda un día eh, laboral, aunque con justas eh, y válidas eh, justificaciones eh, lo que han planteado los representantes del colectivo, creo que es más importante que se puedan llegar a acuerdos o a brindar información a quienes representan esas comunidades, porque ellos nos decían acá hace unos días... Los representantes del colectivo nos decían acá, nosotros le preguntábamos que si manejaban la información de que había estado pasando, de que sabemos que son procesos burocráticos que se dan eh, con todo lo que tiene que ver con la licitación, aprobación, de proyectos de una envergadura de cierta importancia, como es el asfaltado de todas las calles de, o las barriadas de nuestro pueblo. Yo decía, el gobierno no es como una persona particular que se saque el dinero del bolsillo para decir miren vamos a faltar este barrio o sea, hay procesos que se deben de llevar y es la segunda vez que escucho esta información de que esos eh, Iniciativas de asfaltados que se dieron en, en principio era de la gestión pasada que aún estaban ahí en carpeta que esos recursos eso ese asfalto estaba pues eh, que Lo, lo tenían vamos a decir, en, en carpeto, que estaba la posibilidad porque había una aprobación y se dio fácilmente poder asfaltar algunas comunidades, pero que ya terminó y que se necesitaba un proceso nuevo de licitación, de que se pueda aprobar el asfaltado a los diferentes barrios y de que lleguen. Eso por un lado, yo le hacía la pregunta a los muchachos que si manejaban la información, ellos no tenían, decían, dice, bueno, pero hace meses que nos lo prometieron y aún no llega nada. Esa es la respuesta que básicamente nos daba el señor Mercado y Felipe, que eran quienes estaban aquí. Eso por un lado. A raíz de la información pues que brinda el señor Olmedo Cava, eh, nos dice y le dice al pueblo de San Francisco de Macorís cuál es la realidad, según... Eh, creyendo en la palabra que dice Olmedo Cava en el programa, cuál es la realidad de en torno a estos procesos de, de asfaltado. Él dice, sí, sí. no es por el llamado a huelga que se, que se está asfaltando, o que se asfaltó en principio en San Francisco y que se va a continuar asfaltando, o sea, no es un logro de los procesos huelgarios, lo dijo claramente. Dice, hay un plan nacional de asfaltado, donde San Francisco de Macorís, los distritos, los municipios y los diferentes pueblos, Estarán siendo intervenidos para arreglar las calles, aceras, contenes y, la, y, y las malas condiciones en que están muchas calles eh, de los barrios y de las urbanizaciones. Escuchábamos las diferentes intervenciones que se están haciendo en comunidades como Las Guaranas, Pimentel, y nos sorprende ver la cantidad de proyectos y obras que están en proceso, que se están trabajando, que están en proceso de trabajo. Las que llegarán, bueno, ok, sí, le damos eh, credibilidad, pero hay que esperar que estén. Eso por un lado. Usted dice, bueno, el gobierno tiene un programa de trabajo que en la medida de lo posible lo están cumpliendo o en los, en las fechas más o menos estipuladas. Por ejemplo, el medio decía, antes del mes, San Francisco de Macorís está se estará siendo intervenida. Vuelvo y destaco, pero no es por la huelga, según él. Entonces, ante todo esto, nosotros nos podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tanto impacto, qué tantos resultados tienen las manifestaciones o las llamadas huelgas? Lo que se hace, se hace, o sea, la, las obras o gestiones que hace el gobierno es por presión de, de algunas comunidades que inician estas manifestaciones o sencillamente son planes de gobierno. Yo pregunto lo siguiente, ¿cuántas pica, ¿cuántos picazos se le ha dado al puente de Ugamba? ¿Cuántos picazos se le ha dado al puente de Ugamba? Entonces, esto te dice... ¿Cómo que le van a llamar al puente de Ugamba? Le van a cambiar el nombre al puente de Ugamba y le van a poner el puente picada o Picasso. El puente Picasso. El puente Picasso, y no Pablo. Entonces... Partiendo de esto te dice que todas las manifestaciones que se han hecho para que se, para que se resuelva esa problemática de esas comunidades no ha dado resultado los procesos vulgarios que se han hecho, que da pena y que hace tiempo debió de ser intervenido. Pero hay un tema, y que eso debemos de preguntárselo Amado, que la gente que está en la zona quiere vender sus casas a un precio muy por encima del que realmente valen para aprovechar la situación, y de qué es el gobierno que está comprando. Pero si su casa vale 100 mil pesos, usted no puede quererla vender por un millón y aprovecharse de la situación. Y esto ha limitado, supuestamente, que se adelante todo el proceso de arreglar este puente. Eso por un lado. Otras obras como el hospital regional, que ya tiene uno o dos años, me parece, de la pasada gestión, la circunvalación que se ofreció varias veces por el gobierno pasado también, y que hoy día todavía, por eso le hacía la pregunta, ¿en qué está? Claramente lo dijo, no, eh, había un proceso de reestructuración en la parte eh, de la mobiliario, de la estructura, en el caso del hospital, pero ahora es que se le va a inyectar dinero para que empiece a trabajarse de manera fuerte, es decir, que están, no están prácticamente trabajando, estarán haciendo una que otra cosa, tendrán algún personal ahí, pero no se, no se está trabajando de manera contundente para que se termine el hospital regional. Por un lado, podríamos decir, decir que está prácticamente parado. Lo mismo con la avenida Circunvalación, que son de las obras de mayor envergadura que podríamos nosotros destacar que se realizarían para San Francisco de Macorís. Por supuesto, los asfaltados y todo demás es importante. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos una panorámica de necesidades por cumplir en San Francisco de Macorís, que asumen los movimientos que estas o no han sido cumplidas luego de acuerdos no han sido cumplidas por el gobierno luego de acuerdos porque están paradas han ofrecido fecha a los del colectivo o, o al falpo si en un momento también se puso a hacer huelga cuando, cole, cuando vio que el colectivo empezó luego vino el falpo y dijo también nosotros tenemos un día de huelga para no quedarse atrás supongo yo verdad <risa> entonces ante todo esto el gobierno te dice, nosotros estamos trabajando, pero no por ustedes. Pero también le ofrecieron fechas los representantes del gobierno en aquel momento, hace unos meses atrás. En ese sentido se, siente, se puede percibir un nivel de incongruencia. Ante todo esto, la realidad que nosotros tenemos y esperamos es que este lunes, lunes 15 de noviembre no haya huelga en San Francisco de Macorís. Son válidas todas las demandas, asfaltado de comunidades, puente de Ugamba, alto costo de la vida, energía eléctrica, todas las situaciones que nosotros tenemos como nación y que San Francisco de Macorís necesita ser intervenido en aspectos puntuales. Pero también la realidad es que con la crisis económica que se vive a nivel comercial, el poco circulante de dinero, un día de trabajo que se pierda para una empresa, tiene un efecto importante, de rojo, de negativo. Entonces, ante todo esto, estas cosas se sopesan. Nosotros esperamos que hoy a las 10 de la mañana, que lo más seguro es que pues, se caiga la manifestación, de que tomen la palabra de, de las autoridades que están aquí para este tema y que San Francisco de Macorís no tenga huelga el lunes. En estos momentos nosotros no podemos permitirnos perder un día de trabajo, no un día, medio día. El llamado es y apelar a que tanto la gente del colectivo, el gobierno, la representación del Olmedo que estuvo por acá, pues llegan, puedan llegar o afinar las ideas, las propuestas, el tema de las fechas, de que las autoridades le digan a la gente del colectivo que para final de mes, como nos lo dijo el Olmedo acá, nosotros veamos en las comunidades de San Francisco de Macorís los equipos para que se asfalten esos barrios, pero si no cumplen, ustedes saben que van a tener nuevamente a la gente del colectivo. Entonces, eso es muy delicado. El tema de ofrecer y no cumplir, independientemente de si el gobierno tiene un plan nacional de asfaltado, de proyectos, cilindro y todo lo demás. Si ofreces, si das fecha, vas a tener a un equipo de gente, a un grupo de gente, a organizaciones, como usted quiera llamarlo, que va a estar llamando nuevamente a huelga San Francisco de Macorís. Entonces, esa es la parte que hay que cuidar. Vamos, en eh, la mañana estaremos viendo, en la tarde, en el día de hoy, qué va a pasar este lunes 15 en nuestro pueblo. Esperemos que se caiga todo este tema. Muchísimas o este gracias. Mismo día porque están en reuniones. Sí, a las 10 de la mañana, en un ratito, vamos a estar observando qué pasar Muchísimas gracias. Muchas. Gracias.